Cuestionó la política represiva de la ministra Patricia Bullrich Planteó que el enfoque en seguridad durante el próximo gobierno Debe ser preventivo para evitar que el delito se concrete El presidente electo Alberto Fernández Pidió la liberación de los exfuncionarios que continúan detenidos Y sobre los cuales todavía no pesa una sentencia firme Uh -huh. Si vos recibís un país con 26 puntos de poder, que te vas con un país, que estás con un país con 40 puntos de poder, esto quiere decir que lo muy mal. ¿Por qué el que supuestamente la colma? ¿Está preso y el que la dio? No. Cuando yo hablo tanto del mal funcionamiento de la justicia, hablo de eso. Hablo exactamente de eso. En la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios. Es otra cosa. Hay gente que podría... Soportar sus procesos en libertad, pero solo lo requieren porque son opositores. Perdónenme, pero si mañana yo veo que alguien que pinta la mecánica o que estar detenido ilegalmente en algún estado de la que es por otra persona, porque el mejor estado de derecho respeta el derecho de todos, no el derecho de los que pintan como yo. Además, dijo que revisará las picardías que realizó Cambiemos para garantizar la estabilidad de empleados públicos. Y los trabajadores que deben seguir porque han ganado concursos. Legalmente, transparentemente, ¿no? a las corridas de última vida, a quedarse tranquilos. Todo esto se revisa, todo esto se revisa. Estas picardías son picardías, y solo un tonto piensa que las picardías pueden durar. Eso no dura, eso no dura. Y además, lo que más quisiera en el caso de la administración pública, pues, miren, a intentar que hagamos una verdadera carrera de administración pública. ...con presidencia de los intereses políticos, pero a eso desde Estado tienen cargos políticos... ...que son los que conducen y tienen funcionarios de gran calidad, ¿no? que son los que, los que ayudan a gobernar. Aumentos Con el comienzo del mes de diciembre, las petroleras aplicaron un aumento en los precios de los combustibles... ...en un 6% promedio en todo el país. Con este, es el décimo aumento en el año. Guillermo Lego, gerente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines. Concretamente no tenemos una cifra determinada o un valor determinado. Lo que sí es, eh, digamos, hoy salió en el boletín oficial eh, el aumento del impuesto. Va aproximadamente en, en lo que se refiere al impuesto es 5%, 5%. Eso redunda en el precio al público, o sea, el precio final en un 1% aproximadamente, Entonces, digamos porcentaje más, porcentaje menos, pero estaría dentro de ese valor, tanto para la naftas como para el gasol. Y también está, eh, obviamente, el aumento de dias de los biocombustibles. Ese aumento también en principio incidiría en otro 1% para la venta al público. En principio estamos hablando de un 2%. Derechos humanos. El viernes, la Asociación Madres de Plaza de Mayo empezó con la marcha de la resistencia que se extendió hasta el sábado. La movilización en este año, junto a organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas, festejaron la llegada de Alberto Fernández y Cristina Kirchner a la Casa Rosada. EVE DE BONAFINI, TITULAR DE MADRES DE PLAZA DE MAYO en esta defensa de la vida, con nuestra propia vida, es que tratamos de decir lo que pensamos y hacer esta última marcha de la resistencia porque estamos convencidos que en la casa de gobierno no va a estar más el enemigo. Así que nada, estamos contentas, estamos orgullosas de no suspenderlo aún con el tiempo que, que destruyó todo, que nos rompió las carpas, que nos rompió la heladera, todo, pero bueno... Las somos así, no se suspende por mal tiempo. Judiciales. La vicepresidenta electa Cristina Fernández aseguró este lunes que las causas en su contra en la justicia federal son un plan ideado por el gobierno saliente y forma parte del lawfare. Lo dijo al prestar declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal número 2 en la causa vialidad. A los pocos días de asumir el gobierno saliente, quien fuera designado como titular de la Administración de Vialidad Nacional, produjo una mediática denuncia que fue transmitida a diestra y siniestra por todos los medios de comunicación. Esto fue un plan, un plan ideado por el gobierno saliente, que tuvo determinados pasos y determinadas maniobras desde... Intentar designar por un decreto de necesidad y urgencia a dos miembros de la Suprema Corte de Justicia con las presiones, utilizando inclusive la justicia para forzar la renuncia de la que era entonces Procuradora General de la Nación. O tal vez presionar a una jueza para que diga que el mandato de los presidentes se termina el 9 de diciembre. Así es. ¿Y cómo, qué hizo el gobierno? Además de presionar a los jueces, utilizó el dispositivo del Poder Ejecutivo a través de la Oficina Anticorrupción, a través de la UIF, para impulsar causas judiciales. Seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita... Lo va a ser, no me interesa, no me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Carlos Veraldi, abogado de Cristina Kirchner. Yo creo que el alegato que ella dio, la defensa, ha sido lo suficientemente contundente y clara. Y creo que la respuesta que ella dio al final es eh, todavía más contundente. Quienes van a tener que explicar... ¿Por qué ella está en este juicio? Son los que la acusaron de manera totalmente falsa Pero, y calumniosa. ¿por es... Son imprescindibles explicar todas las cuestiones que rodean a este expediente. Y los hechos políticos son los que rodearon a este expediente desde el principio. Por eso también. Los judiciales y los políticos se han mezclado. El fair justamente es eso. Es decir, utilizar a la justicia... ...para que dirigentes políticos puedan ser citados, sentados como ocurrió hoy en el banquillo de los acusados... ...y tener que explicar cosas que en realidad nada tienen que ver con el derecho penal. Sindicales. Los trabajadores del tren Sarmiento, que une el barrio porteño de Once con la ciudad bonaerense de Moreno... ...realizan un paro por 24 horas para reclamar mejoras en las condiciones laborales... ...que tienen en un primer plano la situación de las compañeras. El paro se decidió el jueves 28 de noviembre... ...durante una asamblea general del sector de jefas y jefes de estación... ...pero desde entonces no hubo convocatoria ni por parte de la empresa... ...ni del Ministerio de Trabajo para negociar. El Sindicato de Choferes de Camiones, Sichoca... ...realizó este lunes una masiva movilización frente al Ministerio de Trabajo para reclamar la apertura de paritarias y el pago de un bono de 20 mil pesos a fin de compensar el incremento de los precios de la canasta familiar. Marcelo Aparicio, secretario gremial del sindicato. El reclamo es un reclamo que ya venimos manifestando hace un tiempo con el tema del bono que hace ya más de 10 años que se viene pagando. En la conducción de esta FADEA que hubo un cambio de autoridades, lo único que venimos sosteniendo en estos dos años es siempre la negativa, porque bueno viene con mandato de, de Dietrich, que en el 10 de diciembre ya, gracias a Dios, no va a estar más, y vamos a ver qué es lo que hacen estos responsables que están ahí al frente de la FADEAC. Ciudad. Residentes y concurrentes que trabajan en hospitales y centros de salud porteños se volvieron a movilizar este lunes a la sede del gobierno de la ciudad en Parque Patricios y a la cartera de salud luego de que la legislatura aprobara una ley que precariza su trabajo. Tras una asamblea, decidieron volver al paro con la consigna Paro o veto. Carolina Vilela Weiss residente de Medicina General y familiar del Hospital Piñero. Justamente esas mismas condiciones laborales hacen que sea muy difícil organizarnos, que sea muy difícil eh, poder romper ¿no? con todo, todo este, digamos, el, el, el, años y años de ocultar bajo la vocación médica o la vocación en salud estas condiciones que son precarias. Y ni hablar del sueldo que se recibe, porque imagínate que una persona que... Trabaja 100 horas semanales, recibe un sueldo de 35 mil pesos, después de estudiar 6 o 7 años y, y estar en un, en, un, en un marco laboral, digamos, no deja de ser nunca un marco laboral. Política. El presidente electo Alberto Fernández confirmó que el gabinete ya está definido y trabajando para asumir los nuevos cargos a partir del 10 de diciembre. Además, aseguró que Cristina Kirchner participó en el armado y tuvo un lugar importante porque valora su opinión, aunque no llenó de nombres propios la lista por tratarse de un frente. Está todo el gente, todo y estamos todos trabajando. Pero cuando vean los nombres se van a dar cuenta que Cristina no llenó de nombres propios el gabinete. ¿Quién lo mismo que influye cualquier persona de quien valoro su opinión. Sergio también participa en el gabinete, Sergio es si alguien también a quien valoro. Yo soy, yo soy consciente de que nosotros somos un frente. Este no es el gobierno de Alberto Fernández. Es el gobierno del frente de todos. Y lo que busco es que todos estén representados. Obviamente, los que estén allí son gente que más allá de donde vienen, voy a tener mi confianza y mi respeto. En tanto. Alberto también se refirió a la presentación que realizó la senadora y expresidenta ante el tribunal que la juzga por supuesto direccionamiento de la obra pública. Dijo que fue un acto de defensa maravilloso e impecable. Que hizo el juez Arcolini procesándola y los argumentos que usa. La verdad es que un alumno que rinda penal en la facultad de Derecho con esos argumentos no aprueba la materia. Pero lo cierto es que esa causa llegó hasta donde llegó. Pero esa causa respecto de Cristina Kirchner es un hecho vergonzoso. Y ayer, Cristina, uno de los alegatos defensistas. ...más impactante que vi en mi vida. Es una mujer cansada de la persecución que ha obtenido... ...por las cosas que le hicieron vivir a la hija... ...pero técnicamente es todo un disparate lo que han hecho con Cristina. Lo que digo es involucrarla a Cristina en eso... ...es vergonzoso, es no tener idea cómo funciona el Estado. Y ayer Cristina lo dejó al descubierto. En una reunión con la presencia de Alberto Fernández, el peronismo selló la unidad en la Cámara de Diputados y consagró a Máximo Kirchner como jefe del futuro bloque oficialista, que en la sesión preparatoria dispondrá de Sergio Massa como presidente de la Cámara Baja. Cristina Álvarez Rodríguez, diputada nacional por el Frente de Todos. El bloque es el bloque de 120 diputados, es el bloque federal, un bloque que tiene representación de las 24 provincias, el único bloque de la Cámara de Diputados de la Nación que tiene representación de las 24 provincias y la verdad que con una agenda muy fuerte de acompañamiento, al presidente de la República, Alberto Fernández, que hoy tuvimos el honor que nos acompañara en este día con la presidencia del bloque de Máximo Kirchner, la presidencia de la Cámara de Sergio Massa, integrándonos, es un bloque que tiene representaciones de sindicatos, de provincias, exgobernadores, muy importante la presencia de eh, tres exgobernadores como Sergio Casas de La Rioja, como Lucía corpachi de Catamarca y como Roxana Bertone de Tierra del Fuego. Esto para nosotros es un orgullo y bueno, la voluntad de trabajar eh, para bien del pueblo argentino y en garantía de todos los derechos y sumándonos con los otros bloques pidiéndole también a la oposición que entre todos construyamos las mejores normas para llevar adelante el mejor gobierno en beneficio del pueblo argentino. Provincia. Axel kisilov asumirá como gobernador de la provincia el 11 de diciembre, un día después de Nación. La decisión, que fue confirmada por su equipo y que rompe con la tradición del 10 de diciembre, busca evitar que la Asunción bonaerense se superponga con la jura presidencial y con el festejo organizado en Plaza de Mayo por el Frente de Todos. Crisis la apertura de importaciones hizo que fábricas de cajones fúnebres se vea afectada considerablemente en la producción y venta de la madera mortuaria. Es el caso de una fábrica de Río Cuarto, en Córdoba. Sergio San Martín, dueño de la fábrica. Nosotros hace 36 años que fabricamos ataúdes, pero nunca hemos recibido un golpe tan grande como estos últimos cuatro años. No es que la sí. gente no se muera más. Lo que pasa es que tenemos eh, importaciones que llegan a un precio muy económico, al cual nosotros no podemos llegar a competir. Y hay grandes fábricas que son subsidiadas por este gobierno, que los hacen, la, lo imposibilitan este seguir trabajando de la misma manera que lo veníamos haciendo hace cuatro años atrás. Tiene una lata de barniz de 20 litros que es especial para tabúes. Hace cuatro años la pagamos mil pesos. Ahora estamos pagando 12 mil pesos. Hemos quedado nosotros, somos una fábrica familiar, nosotros llegamos a tener 22 empleados. Pero lamentablemente, nos eh, duele en el corazón de decirlo, nos hemos tenido que dejar sin trabas. Gobierno. El presidente del Banco Central, Guido Sanleris, anunció que renuncia a partir del 10 de diciembre para permitirle al nuevo gobierno avanzar en el recambio de autoridades. El central termina con una inflación que es casi el doble respecto a la que había en 2015, con caída del Producto Bruto Interno en tres de los cuatro años de la gestión y aumento del desempleo por encima del 10%. Estamos presentando eh, la renuncia, yo y quienes me acompañan, y ellos, <ríe> eh, a nuestros cargos efectiva desde el... 10 de diciembre. La tradición en Argentina es que al elegirse un nuevo gobierno este designe también a nuevas autoridades en el Banco Central. Subyacente a esta tradición, creo que se encuentra algo que ya he mencionado varias veces. La falta de un consenso básico acerca de la importancia de construir una moneda sana y especialmente acerca de cómo lograrlo. Ciudad. Los municipales porteños reclaman al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta la urgente aplicación de la cláusula de revisión y el pago de un bono de 15 mil pesos. El reclamo va dirigido al actual Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, Amadeo Genta, fuertemente criticado por un amplio sector de afiliados. El pedido es impulsado por los integrantes de la Agrupación Celeste del SUTECBA. Economía. El empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel resaltó la importancia de la intervención activa del sector privado en el combate del hambre y la pobreza. Además, el CEO del grupo cerealero Los Grobo se refirió a la mala praxis del gobierno de Mauricio Macri al hacer énfasis en el menosprecio al impacto de la recesión. Que Un cambio era necesario para los empresarios. Después, de acuerdo al sector, de acuerdo a las ideas y de acuerdo a lo que cada uno, la gente, el sector empresarial se fue decepcionando de a poco. La decepción no es de los últimos meses, sino que viene de, de varios años. Que en general, las empresas decrecieron, perdieron importancia mundial, perdieron valor, perdieron capacidad de exportación. Este Vuelvo a decir, es un proceso que venía de antes, pero en los últimos años de Macri esto se profundizó y se aceleró. Y después de una cierta digamos, incapacidad de resolver los problemas en tiempo y forma y algún tipo de desalineamiento entre las distintas áreas del gobierno, el Banco Central con la economía. Las medidas antiinflación fueron recesivas y se menospreció el impacto de esa recesión o se pensó que esa recesión iba a ser menor. En fin, una serie de, de mala praxis importante. Lo importante es que la, la mala praxis agudizó el problema. Lo que nosotros no podemos permitir es que haya más mala praxis recortes miles de pacientes con enfermedades de alto riesgo que integran el plan MEPES dejarán de recibir sus medicamentos debido a que la obra social de los empleados de la provincia de Buenos Aires y OMA no llegó a un acuerdo con los laboratorios la advertencia la hizo el colegio de farmacéuticos de La Plata que se encarga de la distribución de los remedios Jorge Barallo, miembro de la Asociación de Médicos Bonaerenses. Está demorando el pago de la prestación, eh, vamos a cobrar recién la prestación de septiembre, pero debió hacerse efectiva el 21 de noviembre y IOMA todavía no lo hizo efectiva. Por esta razón los médicos de La Plata lo que han decidido es un corte de servicios eh, a los afiliados del IOMA a partir de las 0 hora del día jueves. Mirna Romagnoli, paciente afectada. Esta triste noticia que al no llegar eh, a un acuerdo con los laboratorios, el idioma por una deuda que tienen, miles de pacientes dejarían de recibir sus medicaciones. Estos pacientes son personas eh, que padecen patologías severas muy agudas. Se está poniendo en juego la vida de, de miles de personas. Esto es inadmisible. Salud. El gobierno porteño dejó sin efecto la ley 2828, que sostenía la precarización laboral de los residentes de los hospitales, quienes se encontraban realizando un abrazo simbólico a la sede del gobierno de la ciudad y habían decidido mantener un paro sin garantías de guardias hasta que la normativa se vetara. No, no nos considera trabajadores esa esta nueva ley. Convalida un régimen de explotación laboral planteando 64 horas semanales de trabajo. Convalida el trabajo gratuito de los compañeros y las compañeras concurrentes, que son compañeros que tienen jornadas laborales de 20 horas a más pues, semanales y no reciben ningún tipo de salario de ni obra social ni derecho laboral. Eh, convalida un régimen de licencias regresivo. Convalida un régimen de sanciones. Y es por todo esto que nosotros la estamos rechazando y también poniendo sobre la mesa cómo se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 En su primera cadena nacional, el presidente saliente, Mauricio Macri, excluyó de su balance de gestión los dos índices por los cuales había pedido que se lo juzgara, la inflación y la pobreza, que treparon al 55 y a más del 40% respectivamente, y reconoció que los resultados de sus políticas económicas no llegaron a tiempo. Además, afirmó que deja un país mejor que el que recibió en 2015. Sin embargo, se lamentó por no haber podido recuperar al país de la crisis económica que, según él, empezó hace un año y medio. No es cierto que debamos aceptar las limitaciones de lo que el país fue a lo largo de su historia. Fueron cuatro años en los que los argentinos aprendimos a mirar de frente nuestros problemas. Fueron cuatro años de aprendizajes, de logros concretos, de una madurez de la que estoy profundamente orgulloso. Los dirigentes somos circunstanciales. En unos días asumirá un nuevo presidente y empieza una nueva etapa. Y va a recibir el país con una cantidad de información inédita en la historia de la Argentina. Con el detalle de cada política pública que impulsamos. Lo hago porque sé cómo la falta de información entorpece y retrasa las soluciones. Y jamás haría algo para entorpecer el trabajo del gobierno entrante. Voy a seguir acompañándolos desde la oposición, siempre de manera constructiva y responsable. Hoy hay una alternativa sana de poder en Argentina. Vamos a seguir juntos con una presencia sólida en el Congreso. Hagamos entre todos que el esfuerzo de estos años valga la pena. Muchas gracias, argentinos. Este fue un honor, el honor más grande de mi vida, y me siento bendecido por su cariño y su confianza. Estadísticas. Los datos dados a conocer este jueves por la UCA son concluyentes. Según sus registros, en el tercer trimestre del 2019, el 40,8% de los argentinos se encontraba bajo la línea de pobreza. Fernando Gómez, dirigente del Frente Social por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala miles de comedores, miles de merenderos abiertos en cada uno de los rincones de nuestra patria, deja hambre en la gran mayoría de, de, las, de, la, de las casas de los argentinos, deja platos de comida que faltan en la mesa de los más humildes y deja una profunda desocupación, una destrucción del aparato productivo industrial de la Argentina que ha hecho que porción enorme de nuestro país esté volcada en la, en la desocupación hoy. Economía. La Confederación General Empresaria de la República Argentina, junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Confederación General Económica, mantendrán un encuentro con los secretarios generales de la CGT para discutir sobre los términos de la recomposición salarial en el marco de un acuerdo económico y social. Marcelo Fernández, presidente de Sejera, anticipó que van a pedirle al movimiento obrero una dilatación del pago de vacaciones y medio aguinaldo, en lo que corresponde a las cargas sociales. De esta manera, buscarán que el Estado acompañe para darles plata a los trabajadores y reactivar el mercado interno lo antes posible. Sindicales la Asociación Trabajadores de la Industria Lechera, Atilra, rechazó la oferta de actualización salarial presentada por las empresas y de forma unánime determinó un paro total de actividades de 48 horas, que se aplicará este viernes y sábado en demanda de un justo aumento. Política. Carlos Heller volverá a ser diputado nacional y es el elegido del Frente de Todos para presidir la Estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, la única que se constituiría en diciembre para dictaminar el proyecto de presupuesto 2020. Con respecto al discurso de Macri, en cadena nacional, dijo que el presidente parece que habla como si Argentina fuera Dinamarca. Quisiera vivir en ese país que describió Macri. El presidente saliente, cada vez que ha hablado en las asambleas legislativas y demás, siempre parece que está hablando de Dinamarca. Cuando uno mira todos los indicadores que se conocen, este, pobreza, desempleo, actividad económica, inflación, aumento de la, de la indigencia, eh, aumento de la cantidad de gente que está subalimentada... Caída de la producción industrial, de la construcción, etcétera, muestran un país eh, en un, una crisis importante. Y uno cuando lo escucha al presidente parece que él siempre se encarga de decir que son logros que no se ven. Tiene una mirada retrospectiva que la verdad cuesta encontrar su correlato con la visión de la realidad. Hasta aquí.